sobre cuáles son las y sobre cuáles son las reivindicaciones para San Francisco de Macorís y todos esos temas y también un poco el tema educativo que es el tema que con más eh, condiciones maneja Cito Gabriel Buenos días Cito gracias por estar con nosotros saca buenos la cámara Cito para verte la cara completa porque nada más te veo lo lento <risa> sí sí. Ah, Ponla un poquito ¿Qué? de distancia tuya sí Sí, sí. No, le está dando Vamos para... Vamos por el lado. Vuelve a darle a la pantallita donde tú te ves. Para que ella sí. cambie. Ahí. Ok. Espérate. Ahí sí. Ahí. Okay, sí. Ya. Más o menos ahí. Perfecto. Adelante, Francis. Iniciando. Sí, mira, Sisto. He sido un crítico ferviente de la condición de que no hemos logrado inteligir un plan de unidad en San Francisco de Macorís. Pero el colectivo, en el momento que surge, también surge con una propuesta de de darle un compás de espera en un momento que sabemos que están suspendidas la, las actividades de colectiva de reuniones... En fin, más bien, esto es un momento de unidad nacional. Y me extrañó que se planteara una marcha. ¿Cuáles son, en, en principio, cuáles son la, los lineamientos que ustedes han perseguido y a qué se debe un, entender que como plan de, de, de, de presionar al gobierno una marcha cuando está prohibido la, la aglomeración? Y mira lo que pasó en Puerto Plata. Bien, buenos días, amado Fulvio, Francis, y a la querida y hermosa Carolina. Bueno, mira, buenos días. Lo primero es lo primero es hacer la siguiente precisión. El colectivo, lo que se ha denominado colectivo ciudadano, no es una organización en sí, sino que diferentes instituciones de bastante peso y ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís, diferentes personalidades, pues eh, se coordinaron, nos coordinamos y entonces comenzamos a demandar y a hacer un conjunto de propuestas. Eh, hablar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Universidad Católica, del Colegio Dominicano de Periodistas, de, la, de Perisa, eh, eh, la empresa teleoperadora del Nordeste de Telenor, de los Ruiz por mérito de San Francisco de señor Moya y del Movimiento Social Popular, la Asociación de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, todas las asociaciones de, de que ellos dirigen comerciales, empresariales. Y el colectivo fue la institución que eh, publicó tres documentos muy importantes, con más de alrededor de 15 propuestas que incluso la presentamos en una primera entrevista acá en el espacio. Cuando demandábamos y hacíamos propuestas al gobierno de la instalación del laboratorio de pruebas en San Francisco de Macorís, de, la, de los lugares adecuados para los aislamientos, de la ayuda de mayores especialistas, de la ayuda internacionales, en fin, todas las propuestas que se llevaron a, y de alguna manera comenzaron a dar resultados a partir del segundo tercer documento, porque de alguna manera las autoridades comenzaron a dar respuestas, por lo menos parcial, con algunos operativos de pruebas rápidas en algunos lugares. De manera que el colectivo no es más que un espacio de coordinación de distintas instituciones y ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís, en procura de que se tomaran las medidas adecuadas desde el principio. Tal vez hubiese, le hubiese hecho caso al Colegio Médico y otros sectores que desde el principio plantearon la cuarentena 14 días, tal vez ya no tuviésemos que estar ahora en la situación en que nos encontramos, en que prácticamente no hay, carencia, ni tampoco hay, y hay un toque de quedas a media porque desde el, las propias autoridades, desde el propio gobierno, se flexibilizó eh, demasiado porque este gobierno asumió dos modelos equivocados, los modelos de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Y los que han funcionado ha sido el modelo de China respecto a cuarentena, y el modelo de Corea del Sur respecto a pruebas. De manera que tampoco una cuarentena por una cuarentena, sin tomar las medidas, sin garantizar pruebas masivas, como la necesita todavía San Francisco Macorís que debería ser casa por casa. Recordemos incluso que el propio Julio Vargas planteó eh, un, eh, en su momento que durante un tiempo se establecieran ...medidas mucho más, que garantizaran mayor confinamiento. Entonces, ¿qué pasó con lo de las actividades convocadas para hoy? Fue lo siguiente. Se aprobaron en una en un encuentro de todas estas entidades... ...y ciudadanos y ciudadanas que se coordinan alrededor del, de lo que hemos denominado... ...el colectivo ciudadano. Eh, se aprobaron un conjunto de actividades. Fueron cuatro o cinco actividades... Para hacerlas todas desde los hogares, como ocurrió con la canción de las 5 de la tarde que hicimos, los documentos que hemos publicado, eh, entre otras actividades. Una propuesta dentro de un debate para no de una caravana en sí, sino de una actividad que pudiera hacerse eh, en vehículo con una sola persona en el vehículo la gente con mascarilla la gente con los manches y guardando el protocolo eh, eh, salió una que no contenía toda la explicación de la actividad y no orientaba respecto al protocolo y entonces está claro que eh, la, la no produjo esa, ese nivel de comprensión y de simpatía. Pero surgió la propuesta de una organización que la planteó y se vio bueno que podía realizarse. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que, y voy a poner el ejemplo de Evo Morales, cuando era presidente de Bolivia, y comenzó a construir una carretera. Entonces, la población realmente eh, dijo que no incluyendo la población indígena y toda Bolivia que no quería esa carretera y Evo entonces descontinuó la construcción de la carretera estableciendo que él dirigía un gobierno que mandaba obedeciendo entonces eh, al ver lo que implicó el concepto de caravana que no era realmente esa palabra de caravana porque cuando tú escuchas caravana es lógico que la gente se asombre ...y diga, bueno, pero... ...entonces, esa, eso fue lo que ocurrió con esa única... ...y luego entonces eh, pusimos, ahí también aprobamos, enviar, entregar... ...y eso se realizará en el día de hoy, una comunicación eh, formal... ...nueva vez al Ministro de Salud Pública y a la a, a, a, dirigida también a Gustavo Montalvo, que quien preside la Comisión de Emergencia, y el doctor Vázquez, eh, que incluso se reunió con, con nosotros en, una, en un encuentro virtual, el asesor médico del Poder Ejecutivo, eh, porque nosotros no entendemos el poder eh, del gobierno y autoridades incluso unidades sí. provinciales eh, ¿por qué la negativa a producir encuentros sociales con todo el concomitado de San Francisco, de Macorís y la provincia de Huarto para garantizar un plan en conjunto que pueda realmente un plan integrado el Ministro de Salud Pública anunció que se estableció en Puerto Plata y se reunió en Santiago con las autoridades, con la alcaldía, con todas las instituciones. Sin embargo, no entendemos por qué ha venido aquí a San Francisco en varias ocasiones. Va a los centros clínicos, va al hospital y entonces no se produce ese encuentro que se requiere. Por lo tanto, nuestra propuesta principal es, en este momento... Y ahora que vemos que hay autoridades provinciales y locales que ya se, se recuperaron del coronavirus, que lamentablemente fueron afectadas y que nos solidarizamos con ellas Incluso ayer conversé con el alcalde actual, con Siquión NG de la Rosa, y le comentaba esa parte de que es importante San Francisco y la provincia de Huartecilla es ausente aquí en esta zona, un plan integral donde nos encontremos todos y todas de cara a lograr que eh, podamos reducir el nivel de contagio en San Francisco de Macorís y la provincia, que aún ha reducido, según Salud Pública, eh, el número de fallecimientos, y la cantidad de fallecimientos, pero continuamos con la tasa más alta de contagio del país. Carolina. Eh, hemos escuchado de alguna forma para quienes no tenían claro eh, la conformación y la génesis de, de este colectivo 56 y, la, y lo que buscan en esencia de no responder al llamado el ministro de salud pública Montalgo y las autoridades pertinentes y entendiendo lo delicado que es hacer algún tipo de manifestación o de buscar llamar la atención del gobierno eh, ¿qué, ¿qué tienen ustedes pensado hacer si no responden a estos documentos a lo que ya han hecho de las canciones a las 5 de la tarde ¿qué hará el colectivo que no eh, lo visualiza de forma negativa tanto a ustedes como a San Francisco que realmente nosotros somos los afectados o beneficiados de todo lo que se haga en la ciudad Bueno, mira, nosotros creemos que ahora se trata de acciones de fuerza, de fuerza moral o sea, fuerza moral implica continuar así como ocurrió como ha ocurrido con los tres documentos que ha publicado el, ...el colectivo ciudadano que Telenor... ...lo transmitió en vivo... ...el primer documento grabado por la voz de Rey Peña... ...que también se prestaron emisoras... ...de, de San Francisco de Macorís y la Legión... ...como el Circuito Ibis ...que Machacho y Doña Fineta lo pusieron... ...a las tres emisoras al servicio... ...de esos comunicados y también fueron grabados... ...nosotros creemos en eso... ...y por lo tanto... Eh, actividades desde las casas por ejemplo como el cacerolazo que ya se ha hecho bastante famoso como la, la parte de incendio de velas pero no en la calle sino dentro de las casas en horas eh, nocturnas sin afectar lo que es la parte del toque de queda porque eh, sería en, en, en el propio en las propias casas y, eh, y seguir haciendo el llamado a las autoridades de que se pueda producir ese encuentro, que no continúen ignorando a lo que es el conglomerado social diverso de San Francisco de Macorís y entonces eh, de manera conjunta. Pero nosotros hemos sido bastante eh, también precisos y contundentes en criticar a los a aquellos ciudadanos irresponsables que eh, no han hecho caso a nadie ni le hacen caso a las autoridades, ni hacen caso al llamado del confinamiento, y por lo tanto, desde el principio hemos estado promoviendo el nivel de responsabilidad de lo que implica asumir, quedarse en casa, asumir, solo salir algún miembro de la familia, lo que sea estrictamente necesario, porque lamentablemente también hemos tenido una parte de la ciudadanía y también de algunas instituciones, incluso laborando sin cumplir el debido protocolo. Pero está claro que no solo en San Francisco y la provincia de Duarte ha faltado una estrategia. Ahora es, por el tema incluso que Amado introdujo esta mañana y que ustedes comentaban, ahora es que el gobierno dominicano está entendiendo un poco que realmente necesita ayuda y que todo el mundo necesita ayuda. Porque desde el principio las autoridades no quisieron y entonces está claro que es un plan integral de todos y de todas que debemos asumir y qué bueno que ya se están tomando algunas acciones en ese sentido porque fíjense también que hay una actitud de doble moral parte de muchas autoridades por ...que lo que pasó en Puerto Plata... ...el peregrino estuvo acortado... ...por la DGC y por la Policía Nacional... ...desde que comenzó su... ...su pre. ...entonces en algún pueblo... ...en algún momento... ...debieron prever las autoridades... ...que eso podía pasar... ...debieron detenerlo... ...desde el principio... ...porque recordemos... ...que ese peregrino... ...fue... Eh, ...hizo incluso relacionadas con actividades eh, políticas, con ciertos candidatos en algún momento. Recordemos lo que pasó con Leonel Hernández, sí, lo que pasó eh. incluso con lo que él con Danilo. Entonces, eh, las autoridades fulvio. debieron Cisto, te Lo que pasó con Danilo. va Danilo hizo, eh, eh, tiene una pregunta que hacerte. Fulvio Es sí, pregunta sí. que hacerte. Adelante, sí, que El odio es demasiado. Eh. Si sí esto es fuerte, si ah, esto casi no se deja preguntar. Ah, fuerte, ah, sí ah, <risa> si no, pregunta, pregunta, Hermano, yo no creo que las autoridades sean tan ilusas que no sepan lo que deben de hacer. ¿Esto puede ser algún plan que ellos tienen trazado con otros matices, con otros intereses? Bueno, mira. Cuando yo escucho el concepto eh, no politizar, el tema de la pandemia, acudo a un concepto de la socióloga chilena Marta Haneke, que eh, eh, establece una diferencia entre la politización y la partidarización. Entonces, desde el de punto de vista de la problemática, el punto. De vista, desde el punto de vista de la ciencia, todo tema debe ser politizado para dejar de los, de, de, de los fenómenos, a las causas que lo producen. Ahora, lo que no se debe permitir, hay que criticar, es la instrumentalización de un fenómeno como este, que es realmente lo que se llama partidarización. Yo claro. Creo firmemente, creo firmemente en que ciertamente hay una intención muy expresa, incluso han quedado en evidencia algunas torpezas de las autoridades gubernamentales de aprovecharse de la pandemia, de aprovecharse del COVID-19, de apostar a promover su candidato presidencial desde ahí, de apostar a, la, a cuestiones y a, a extender incluso eh, el estado de emergencia sin ni siquiera entonces decir sin acompañar al estado de emergencia sin las otras medidas para que por fin lleguemos a saber de manera cierta cuál es la cadena de contagio en el país y entonces poder ponerle un término un plazo a esta situación entonces eh, está claro que de, hay intenciones muy manejadas desde el gobierno en ese sentido de cara, y no estoy diciendo que todo es negativo, no no todo es negativo eh, incluso han habido medidas que hemos saludado del propio Ministerio de Salud Pública de las propias autoridades pero está claro que primera el primer componente de, de partidarización lo pone el gobierno que la gestión de cualquier gobierno y cualquier estado ante cualquier fenómeno que ocurra en este caso el COVID-19 son medidas políticas por lo tanto eh, claro que sí que hay una clara intención de extenderlo todo incluso vincularlo a lo que implica a lo que implica eh, el proceso electoral de que ya está pautado para el mes de julio, para principios de julio. contigo. Entonces, es, eso está claro, que la ciudadanía también debe palparlo. Y pienso que se, que las autoridades entiendan primero que se deben dejar ayudar, segundo, lo de, el, lo de la propuesta que se ha hecho de diferentes litorales, de un plan integral de unidad nacional, y también entonces proceder a eh, lo que implica la, lo de las pruebas, lo que implica mayor eh, mayores medidas de confinamiento. Y si bien es cierto que se puede ir asumiendo para brindar algún servicio de normalidad, con horarios establecidos, recortados en diferentes instituciones del Estado, eso debe ser de manera muy gratuita donde ¿Sí? se guarde el protocolo. Eh, como colectivo y como ciudadano, eh, te hago la pregunta. Eh, y las conversaciones que han tenido en las diversas reuniones, eh, gente de peso, instituciones de peso que agrupan este. ¿Cuál es la visión que tienen sobre una posible extensión de la cuarentena a partir del día 30? O sea, quienes le preguntamos esto, realmente... Eh, no se tiene una respuesta, eh, ciertamente si sí el ministro ha dicho que sí, que no es el momento de levantarlo. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, mira, lo primero es que el gobierno no le hizo caso ni siquiera a su propio ministro de Salud Pública cuando recordemos que en una rueda de prensa él planteó lo de el, la cuarentena 24 horas por una semana. Y Gustavo Montalvo, bueno, quien preside la comisión gubernamental, ¿no? Entonces, si el gobierno hubiese tomado esa medida antes, esa medida antes, nosotros estuviésemos en una mejor situación respecto a la pandemia, a pesar de que no hemos aplatanado la curva, a pesar de que no hemos llegado al punto máximo, pero eh, estuviésemos en mejor situación. Por lo tanto, nosotros seguimos considerando la combinación que el colectivo ciudadano, que todas estas instituciones y personalidades planteamos en el primero. Hay que combinar tres medidas. Si se hubiesen combinado y aplicado, eh, hubiésemos estado en mejor situación. Primero, la medida número uno es lo de la masificación de las pruebas. Y entonces... La masificación de las pruebas tiene que hacerse estableciendo la, cade la cadena de contagio. Por ejemplo, una persona que sale contagiada, entonces usted tiene que caerle atrás a su ramificación familiar, a su ramificación laboral, para ver con quién se ha juntado y entonces poder eh, hacer el cerco y, y entonces frenar la cadena de contagio. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo de la cuarentena, lo de mayor confinamiento. El toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana ha permitido que la gente pase todo el día en las calles, que la gente pase todo el día haciendo sus actividades cuasi normales y entonces luego llegue a la casa hasta puede llegar contagiado a la casa. Eh, entonces, y la otra medida es son las medidas económicas. Si se toman en cuenta esas tres medidas, por ejemplo, miren el caso de educación, con los kits que está entregando el gobierno a través de las escuelas, a través del Instituto de Bienestar Estudiantil, el INABIE, fíjate que ha sido de manera parcial, no ha sido total. ¿Por qué? Porque el gobierno adeuda 4 mil millones de pesos a los suplidores del INABIE, a los suplidores del Ministerio de Educación, y muchos suplidores no han podido eh, cumplir con ese cometido. Y esa es una buena medida que, pagando el protocolo, puede llegar a muchas familias a través de los centros educativos. Sin embargo, ha tenido que ser parcial precisamente por esa realidad. Fíjense que ustedes a diario ahí reciben denuncias de distintos sectores donde no ha llegado el famoso plan social de la presidencia. Y aquí en San Francisco de Macorís no es verdad la cifra que emitió el Consejo Económico y Social, el, el comedor económico y la gobernación provincial de que están distribuyendo 50.000 raciones diarias. Eso no es verdad. No pasan de mil o mil raciones que a través del comedor ellos han estado Suministrando. y una unas entidades que componen una formidable eh, institución que se llama Fuerzas Vivas Duarte han llegaron a distribuir mil, mil raciones diarias y han estado distribuyendo 500, 600 que sugerimos nosotros a las autoridades? de manera concreta y se lo planteamos al asesor médico de Danilo Medina cuando hizo la reunión con nosotros bueno, que se produjera a través de esas fuerzas vivas de Duarte, a través de las instituciones sociales, en una conexión del plan social con esas entidades que ya tienen identificado el liderazgo social. Entonces, lamentablemente, si el gobierno no entiende esa trilogía, y no entiende que debe dejarse ayudar, no entiende que hay que hacer ese plan integral eh, y, y, y, y, y, y juntar entonces en el plan nacional a todo el mundo, no implica y la oposición tiene que estar en disposición de participar y hemos escuchado que lo han estado planteando que sí, que están en disposición de participar entonces, República Dominicana no esperemos que esto realmente eh, vaya eh, a terminar de manera muy breve quisiera ser más optimista pero eh, lo de la extensión del estado de emergencia sin combinar esas tres medidas prácticamente no deja de ser más ...que una intención... ...para seguir alargando... ...dando larga a todos los... ...tienes bien. dicho que... ...que... ...a todo esto... ...ha habido... Eh, ...una especie de... ...lentitud en tomar medidas por el Estado... ...sí, sí, la lentitud ha sido... ...desde el primer día... ...incluso uno ni siquiera se ha explicado... ...por ejemplo vamos a asumir al propio San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte. Si vemos cómo las autoridades reaccionaron, aún ellas mismas ofreciendo las cifras del nivel de contagio de esta provincia, y a partir de cuando se produjo la circulación comunitaria del COVID-19, fíjense cómo aquí llegamos a tener la mayor cantidad de de fallecimientos del país. Fíjense cómo aún no ha sido instalado un laboratorio para pruebas PCR en San Francisco de Macorís. Lo que han hecho es algunos operativos tímidos en algunos sectores, en el caso de San Martín, en el caso de Víctor del Valle, con pruebas rápidas. Sin embargo, en otros lugares eh, prometieron esos laboratorios y los instalaron, y está muy bien. Pero eh, las las medidas han sido tardidas, insuficientes y además falta de voluntad política también para que la gente asuma lo que implica también el confinamiento. Porque te voy a decirlo, el, el, la, la autoridad no está para rogar, la autoridad, la autoridad no está para pedir, la autoridad no está para denunciar, la autoridad está para aplicar la ley. Pero la primera, sí. que debe, La primera que debe cumplir con la ley es la autoridad. Para Así que es. Después ponerlo en bueno, Cito, te damos las gracias por la participación y la explicación amplia, como siempre, de los conceptos que tú emites. Te agradecemos muchísimo el hecho de que siempre haya estado dispuesto a participar en nuestro programa de mañana cada vez que te invitamos. Muchas gracias, hermano. Gracias bueno, a Cito? ustedes, me considero Sí, sí, eso es así. Manténgase en su Abrazo casa niños, y no salga. Y no salga, ¿ok? okay. <risa> bueno, nos vemos, hermano. Cuídate. Muchas gracias, gracias por la participación. Vamos a algo el WhatsApp, señores. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes. ¿Eh? A ver, a través del WhatsApp, el feedback que nos hacen.